Creo que en el último Infoclaxo de 2022, creo ya con el verano por medio y con este año que empezó con todo, por suerte con muchísimos proyectos y con muchísimo trabajo, eh, creo tener como un recuerdo que habíamos eh, hablado de los nuevos grupos en el último Infoclaxo 2022, pero de todas maneras, quizás en los próximos podemos contar un poquito más porque estamos muy contentos de haber renovado el programa de grupos para el periodo 2023-2025, los nuevos grupos de trabajo que son 87 grupos, en 20 campos temáticos, comenzaron su periodo, su vigencia formal, el primero de febrero, hace hoy exactamente un mes, y van hasta diciembre del 2025. Pero justamente vinculado con esto, hay varios grupos sobre los temas que estamos conversando hoy en el Infoclaxo, pero pensábamos que ya que estamos hablando justamente... Bueno, por supuesto hoy inicia el mes de las mujeres, pero me voy a desplazar al segundo tema, más el que abordó Ana, que tiene que ver con las democracias, con la memoria, con este 40-50-50. Eh, y justamente desde Claxo, desde investigación de Claxo lanzamos esta convocatoria, una nueva convocatoria de investigación. Voy a ir directamente al punto por, por un tema de tiempo, eh, que se titula Movimientos Sociales y Activismos en América Latina y el Caribe su lugar en la actual coyuntura, experiencias y proyecciones. Y justamente tiene que ver con pensar la democracia hoy, los desafíos de la democracia, porque como también decía Ana, eh, digamos, al final de su eh, intervención, eh, construir memoria y pensar en memoria también es proyectar el futuro, o sea, es también una invitación a un imaginar futuro para las nuevas generaciones y, por supuesto, desde el presente. Y ahí entonces, como que nos parecía interesante o nos proponíamos poder pensar los desafíos actuales de la democracia. Y los desafíos actuales de la democracia, en principio, tienen, como hemos conversado en los infoclaxos como también Karina presentó varias veces, Karina Batiani, y en otras convocatorias de investigación también lo hemos tematizado, los desafíos de la democracia uno puede analizarlo sobre todo en dos, en dos dimensiones o en dos andaribeles, ¿sí? en dos niveles, que son concomitantes, que son confluyentes y que muchas veces entran en tensión. Decimos dos, pueden ser algunos más, ¿no? pero estos dos son, por un lado, las amenazas a la democracia desde los movimientos autoritarios, desde las nuevas derechas, desde movimientos regresivos, desde golpes institucionales, desde eh, las guerras jurídicas o el offer o la, los, los instrumentos, digamos, de uso del poder judicial en detrimento de la democracia para degradar la calidad democrática o para anular directamente la democracia, lo hemos vivido en Brasil. Eh, por suerte, hasta el primero de enero de este año, ya hace dos meses, estamos cumpliendo también hoy dos meses del de nuevo gobierno Lula y estamos muy contentos con eso, pero lo hemos vivido en Brasil en los últimos años, lo estamos viviendo en Perú, lo estamos viviendo en algunos países centroamericanos, como eh, por ejemplo El Salvador, ¿sí? como otros países de Centroamérica donde también hay problemas como Nicaragua, es decir, puede haber eh, amenazas a la democracia en cuanto a degradación de la calidad democrática. Desde diferentes amenazas y fuerzas que lo que buscan es oralar, no disminuir la democracia. Pero también hay un segundo grupo de desafíos que son los que en esta convocatoria que están viendo ahí en la pantalla nos interesa más realzar, que son los movimientos sociales que buscan más democracia más y mejor democracia, pero que también la tensionan, ¿no? porque muchas veces cuando hablamos de defender la democracia, yo a veces digo, y ahí, y ahí eh, hablo más de una opinión personal, pero por supuesto también como director de investigación en Claxo, bueno, ¿qué democracia estamos defendiendo? La democracia, como decía Ana, de las desigualdades insoportables, la democracia de muchos países, 54, 52 o 57% de la población bajo la línea de pobreza, la democracia de los falsos positivos o del asesinato de líderes, como sucede en Colombia, de líderes sociales y de lideresas, como sucede en Colombia y en muchos países, lamentablemente, latinoamericanos y caribeños. O sea, ¿qué democracia estamos defendiendo? Y entonces la discusión por la intensidad de la democracia, por el tipo de democracia, se vuelve más importante. Y entonces, en estos 40 años, estos 40, 50, 50, y en, en este resurgir de la democracia eh, latinoamericana, Vemos que el rol de los movimientos sociales y los activismos es fundamental. Es fundamental en Chile, es fundamental en Colombia, es fundamental en Brasil, es fundamental en Honduras. Está siendo de otras maneras fundamental en Perú, en, eh, eh, digamos, en Ecuador, eh, en Bolivia. Eh, un desafío que sucede en Argentina, en Uruguay. Es decir, es un continente por suerte muy vivo, ¿sí? a donde los movimientos sociales y los activismos tienen un rol hoy importantísimo no solo para la reivindicación social o la demanda, sino para repensar qué democracia queremos y qué democracia defendemos y queremos construir hacia el futuro. De todo esto, y perdón que fui un poco largo como suelo hacer en mis primeras intervenciones, Gustavo tira como una pregunta disparadora y sabe que yo voy a hablar cuatro o cinco minutos seguidos siempre, pero perdón que fui un poquito largo, pero de todo esto va esta convocatoria y es oportuno entonces poder pensarla o, o poder sacarla en esta coyuntura latinoamericana justamente para provocar estos estudios, estas intervenciones y estas investigaciones, ¿no? Clarísimo, Pablo, y realmente la importancia de pensar en una convocatoria, así porque evidentemente muchos de estos temas se revinculan con cuestiones coyunturales que ponen, en algunos casos, como vos decías y como venimos tratando a lo largo del programa, en jaque, algunas cuestiones muy centrales eh, que, sobre todo, en algunos casos, cuestiones que parecían eh, imposibles de, de derribar, relacionadas con algunas lógicas de supuesta estabilidad democrática, y en otras, eh, qué democracia... Para quién, digamos, y si hay diferentes, y si, y si el acceso a esta lógica de para, democráticas para alguna gente son decididamente nulas, ¿no? Digo, sin posibilidad de acceso en, en uno de los territorios más desiguales de la Tierra, como es nuestra América. Entonces, digo, esta convocatoria, primero, ¿hasta qué fecha es? ¿Cuáles son las formas de presentación? ¿Son grupales? Digo, como tener algunos datos más que entiendo que van a ser eh, importantes para la gente que nos está escuchando en estos momentos. Bien, a ver, primero la fecha es hasta el 27 de marzo, o sea, hay 27 días o 26 días para poder presentar postulaciones hasta el 27 de marzo. Hay posibilidades de postular a esta convocatoria el lunes 27 de marzo. Eso como primer dato o como eh, primera cuestión importante. Segunda cuestión... Tiene que ver con algunas innovaciones, por supuesto que Claxo viene haciendo convocatorias de investigación hace varios años y en 2021-2022 hemos conversado en InfoClaxo sobre diversas convocatorias que hemos lanzado, pero en este caso hay algunos formatos distintos que tienen que ver justamente con el nuevo proyecto que ya se presentó en InfoClaxo y del cual ya comentamos, que son las plataformas para el diálogo social. Como estamos viendo en imagen, no solo estamos viendo en cierre de descripción, 27 de marzo, sino que estamos viendo que esto se enmarca en la plataforma para el diálogo social, movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe. Y entonces, las convocatorias de investigación en el marco de las plataformas que estamos lanzando desde Claxo tienen algunas innovaciones. Por un lado, son siempre para equipos. Antes eran, podían ser individuales o para equipos, damos una opción de una postulación individual o una postulación colectiva. Ahora son siempre para equipos. También subimos un poquito el número máximo de integrantes. Pueden ser equipos entre 3 y 6 integrantes. ¿Sí? O sea, un mínimo de 3. dos pensamos que no es equipo, sino que es una pareja. 3 es el mínimo y eh, máximo de seis. Antes será máximo cinco tuvimos eh, ahí un, un, un 20%, digamos, para que sea el máximo 6, eh, y, puede, y puede combinar, por supuesto, la postulación investigadores, investigadoras académicos con eh, personas o con agentes decisores de política pública y, sobre todo, con los propios activistas y los propios referentes de movimientos sociales. Es decir, esta no es solamente una convocatoria para investigar sobre los movimientos sociales, sino también es para trabajar con y desde los movimientos sociales. Es decir, los propios activistas, referentes, integrantes de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias, territoriales, colectivas, pueden postular a esta convocatoria. Y la segunda o la, o la tercera innovación dentro de este grupo de novedades tiene que ver con que es posible utilizar parte de los apoyos esta convocatoria otorga seis apoyos, o sea, vamos a reconocer hasta seis proyectos. Siempre reconocemos seis o más porque por suerte, digamos, recibimos muchas postulaciones, pero bueno, decimos hasta seis eh, eh, en caso de que no haya seis proyectos con la calidad necesaria para poder ser aprobados. Hasta seis proyectos con eh, un apoyo monetario directo de seis mil dólares para cada uno. sí. Y una innovación tiene que ver con qué parte del presupuesto puede ser utilizado para encuentros presenciales de intercambio entre los integrantes de la propuesta y abiertos a otros participantes. Muchas veces nos decían, eh, Claxo apunta a una integración de propuestas regional latinoamericana, es decir, que un mismo equipo de investigación de seis personas contenga integrantes de, de dos, tres, cuatro, cinco países, ¿sí? Y muchas veces nos decían, bueno, pero solamente podemos trabajar de modo virtual entre los integrantes, porque no hay forma, no hay apoyo para la movilidad. En este caso, si bien el presupuesto no es muy holgado, pero sí permite organizar al menos un encuentro presencial entre los integrantes de la propuesta invitando a otras personas también a poder enriquecer ese proceso y eso también es una innovación, fomentar los encuentros presenciales que fortalezcan justamente los diálogos sociales. ¿no? El objetivo es fortalecer diálogos sociales a través, en este caso, de convocatorias de investigación. Por lo tanto, 27 de marzo, fecha límite, es solo para equipos de entre 3 y 6 personas, seis eh, apoyos de hasta mil dólares cada uno y se puede utilizar parte de esos apoyos para organizar eventos o encuentros presenciales entre los integrantes de los equipos abiertas a otras personas también vinculadas con la temática. Eso es lo que podría comentar, eh, así como, como, como, como los puntos destacados de la convocatoria. Y en todo eso, Pablo, hay que decir que también estos, y figuran las bases, los productos establecidos también se pueden complementar con materiales audiovisuales o piezas destinadas a redes sociales, que eso también lo vuelve un factor muy determinante, sobre todo para el impacto en otros sectores, no necesariamente eh, académicos o o no académicos, pero en todo caso los que estén involucrados en este tipo de convocatorias, abre el nivel de repercusión, de impacto que puede llegar a tener eh, las producciones, los materiales que se generen, los encuentros, y eso realmente me parece que también es muy valioso. Exactamente, Gustavo. Gustavo. Eh... Excelente que lo que lo coloques porque yo no había llegado hasta hasta ese ítem de la, de la convocatoria cuando hacía el repaso. Ahí hay otra innovación interesante eh, que tiene que ver con la incidencia pública y justamente con que se produzcan piezas, eh, eh, bueno eh, materiales diversos para redes sociales, para el mundo digital, para la red, eh, a partir de resultados de investigación. ¿no? Que sean piezas como densamente producidas livianamente digamos, comunicadas, digo, en un lenguaje amplio, pero que tengan como una densidad eh, en cuanto a que son resultados de investigaciones rigurosas, situadas y de alta calidad como las que desarrollamos en Claxo. Así que eso también creo que es interesante, que puedan ver los productos que esperamos, que no tiene que ver solo con un informe de investigación, publicado luego... De, en formato de artículo o de libro, sino también, bueno, propuestas de, de formación también que podemos eh, incluir como productos de estos proyectos y piezas para el mundo digital y para las y para las redes para las redes sociales, ¿no? Eso sí totalmente de acuerdo, que es muy importante para esta búsqueda que estamos teniendo en Claxo con las plataformas para el diálogo social. Y algo más también, eh, invitamos a todos los grupos de trabajo a postular, por supuesto que esta convocatoria está abierta para todos los centros miembros Claxo, para los casi 900 centros que integran la red Claxo y sus integrantes, ¿no? 900 centros y todos los integrantes de cada una de las instituciones o de los centros que integran la red. Pero especialmente invitamos a algunos de los 87 grupos de trabajo, sobre todo los vinculados con temas de movimientos sociales, de activismos y de democracia, a que presenten postulación ¿sí? en esta, en esta, en esta digamos, convocatoria, como lo han hecho en otras oportunidades, pero también sabiendo esto de que pueden usar, por ejemplo, parte de los fondos para organizar reuniones presenciales, que es algo que los grupos de trabajo suelen hacer y están siempre buscando recursos para poder hacerlo. Así que es una convocatoria, como todas, abierta a la red, a toda la red Claxo, ¿sí? a, la, a la capilaridad de nuestra red, pero también eh, eh, eh, invitamos a que se interesen los nuevos grupos de eh, trabajo en postular propuestas para, para esta convocatoria. ¿no?